¡Grandiosa! ¡Grandiosa! ¿En serio no estabas distraída cuando llegué a esa nota alta y se añicó el aparador? ¡Bromeas! ¡Genial! ¡Genial! Mm, ¿No has pensado en embotellar tu sudor y venderlo? Solo agradezco la oportunidad de presentar y perfeccionar mi arte. Mm, ¡Nikki, este lugar está por debajo de ti! ¡Estás lista para lo grande! ¡Estás lista para el Rialto! Ay, por favor, solo los mejores músicos de Hessen lo tocan el rialto. No hay modo. ¿En verdad crees que estoy lista? ¿Estás bromeando? Me gustaría poder tocar un instrumento como tú. Puedes, Peperan. Solo se requiere mucho trabajo y dedicación. ¿En serio? ¡Inscríbenme! Ajá. Sería como cuando te inscribí en lecciones de karate, de patinaje, de conversación en Yiddish. Ay, madre, madre, madre, madre. Era joven, inocente. ¿Podría decir tonta? Ahora soy mayor, mucho más madura. Mm, bueno, eso es agradable de saber. ¿Una galleta? Pero mi respuesta es no. Pero si en un mes sigues deseando las lecciones de piano, entonces lo discutiremos. ¡Pero mamá! ¡Eso no es justo! ¡Adoro el piano! ¡Está llamándome! ¡Es mi destino! ¡Por favor! Quiero, mami. Oh, de acuerdo, Pepi. Pero más vale que no las dejes como hiciste con las otras, ¿está claro? Dame mi... chequera, ¿quieres? La música es vida. Es el aire que respiramos. El sol que calienta nuestros cuerpos. ¿Puede enseñarme a tocar a todo gas con el trasero? Muy bien, comencemos. No, por favor, niña. No, no, no. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sígueme. ¡Niño! ¡Te amo! ¡No eres juguete! Esa yo la escribí. Y te suplico que practiques dos horas diarias hasta la próxima lección. Eso es todo, ¿Sí? pero aún no sé tocar nada. Oh, mi niña. Temo que no podrás tocar nada durante mucho tiempo. Fue una lección inútil y aburrida. ¿Y qué esperabas? ¿No puedes tomar una lección de piano y convertirte de pronto en adolescente sensacional como Vanessa Mae? Se requieren años de trabajo y dedicación. ¡Ah! ¡Eso es! Bien, me alegra que finalmente te hayas dado cuenta de que... El piano Brillo 2000 viene con diferentes ritmos integrados. Ska, House y mi favorito, Samba. Pero espera, espera, eso no es todo. El piano brillo viene programado para tocar una canción. Las teclas se encienden diciendo que notas hay que tocar. Siguiendo las luces incluso un principiante puede tocar como un maestro. Oh, ¿Cuál es la canción? ¿Qué cuál es la canción? La única canción que ha calentado nuestros corazones por generaciones es la maravillosa Green Lips. Lips. Ojos al frente, niños. Afinemos nuestros instrumentos. ¡Bien! Siguiente. ¡Bravo! Siguiente. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Perfecto! ¡Me aman! Pero en realidad no tocaste. Estabas engañándolo. Tenías que ser tú la típica aguafiestas. ¿No es así? No puedo creerlo. ¿Empezó sus lecciones ayer? ¿Quién necesita lecciones cuando se tiene un talento así? <susurra> Ay, voy a ver si puedo ser el representante de Pepper. Adiós, Niki. Pepper, ah, no tenía idea de que tuvieras tan buen oído para la música. Sí, para la mayoría es trabajo y dedicación, pero para los pocos dotados como yo, solo es talento natural. Tal vez podamos tocar unas notas juntas. La novena de Beethoven en Do menor. ¿Eso te gustaría? ¿Do menor? Ah, claro. ¿De acuerdo? Ah. Uh, um, sí, Green es una canción linda, pero dije, me encantaría uh, conversar, pero el señor Clapper me pidió que tocara en la hora loca de las pizzas, jazz y jazz. Llámame. Extra, extra, a todo al respecto. ¿El siguiente Mozart está aquí en Hazelnut? Todo indica que sí. Esta gran dama con un pequeño piano ha conquistado nuestros corazones y nuestros... ¿No crees que esto se sale de control? Ah. ¡Claro que no! Tú eres la única que está haciendo escándalo por esto. Oh, así es, Fanny. Es brillante. Es un prodigio, un... No, no creo que lo haya sacado de su padre. ¿Podrías darme tu autógrafo? De acuerdo, tal vez un poco fuera de control ¿Pero qué tiene de malo? Mi música lleva a la gente alegría y felicidad Hola, Nicky, ¿a dónde vas? A mi lección de violín Para aquellos que no tenemos un talento natural, nos resulta muy útil ¿Viste anoche a Pepper en Musicalmente Correcto? Era puro fuego Luego, Pepper le dio al pequeño Timmy's música. Y Nikki. ¿qué crees? Él habló por primera vez desde hace mucho tiempo. Casi no podía recordar su voz. Entonces, cuando Pepper tocó anoche.. Y también le dijeron que le harán una estampilla. Y escucha esto, la llamaron del Rialto y le rogaron que se presentara ¿Ah? ahí este fin de semana. ¿Qué? ¿Le rogaron ¿Ah? que hiciera ¿Ah? qué? He Nicky. intentado tocar en el Rialto desde Nicky. que era prenatal. Peperan ah. aprendió una tonta melodía y le ruegan que toque Nicky. ahí. Nikki. ¡Me las lastimas! ¡Ay, ya no lo soporto! ¡En todas partes se escucha green slits, green slits, Green Slits. ¿No crees que es raro que esa sea la única melodía que sepa tocar? Nikki, repite conmigo. Dentro el amor... Fuera los celos. No tienes por qué sentirte amenazada. Después de todo, tú alentaste a Pepper para que se pusiera en contacto con su músico interior. Esto debería acercarlas más como artistas. Por favor, Nikki, pon a la amiga detrás de la amistad. ¡Ap! la mamá de Vanessa Mae no la hace sacar la basura. Oh. ¡Peperán! Me alegra encontrarte. Quería disculparme. Tú siempre has apoyado tanto mi música y yo actué como una tonta celosa. Di que me perdona. Uh, de acuerdo. Ah, y es un gran alivio y quiero ayudarte para que tu presentación en el rialto sea lo mejor posible. Yo arreglaré todos los detalles. Tú solo tendrás que tocar. ¿Oíste eso? ¡Tocar! ¡No seguir las luces de un teclado! ¿Qué quieres que haga? ¡Ya es muy tarde para decir la verdad! ¡Debo darle a la gente lo que pide! ¡Peperán! ¡Al fin llegaste! ¡Entras en cinco! ¿Dónde conectó Milo mi teclado? ¡Ah, no! ¡Le dije a Milo que dejaré esa cosa en casa! ¡Este es el rialto! ¡Es un gran momento! ¡Ah! puedo usar eso! ¡No puedo tocar en eso! ¡El piano no tiene luces! ¿Luces? ¿Qué luces? Las luces que se encienden en el teclado para saber qué notas tocar. ¿Qué estás diciéndome? ¿Que has estado siguiendo luces en tu teclado todo este tiempo? ¿Es lo que estás diciéndome? No, no, no es ata. Sí, hallaremos un modo de salir de esto. Hallaremos. Ah, no. Tú eres la que ha estado mintiéndole a todo el pueblo. Tú no, eres no. la que pondrá en desgracia el buen hombre del Rialto. Tú no, eres la que abusó de la mano de la amistad. Y ahora tu barco se hundirá solo, amiga. Por favor, no puedes dejarme salir. Me harán pedazos. Te quiero, Nikki. He estado engañándolos. No sé tocar el piano. Solo he estado siguiendo luces en el piano Brillo 2000. De 20 novedades nido por la mínima cantidad de 19,95. Oh, puede tocar y dos en Big Tyson Niezlberg. Oh. Quería ser admirada, pero no quise poner el trabajo y la dedicación necesarios. Quiero decir, buenas personas, que lo siento. Quiero presentarles a una verdadera maestra, alguien que merece su admiración, que merece presentarse en el Rialto. Oh, gracias, Peperán. Victai, oh. sentai ¡La sorprendente! Día una de mis mejores amigas. ¿Cuántas veces vamos a tener que oír esa canción?